Somos el Grupo Interno de Trabajo Editorial. El Grupo de Comunicaciones Corporativas. La Pedagógica Radio Y la Subdirección de Recursos Educativos Facilitamos los escenarios de diálogo que afianzan, posicionan y transforman la producción de saber y la circulación de conocimiento, fortaleciendo las actividades investigativas, de docencia y proyección social.